Qué onda aventurero, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial, en esta ocasión vamos a estar aprendiendo el uso del comando replace, eh, para ello nos encontramos en el maravilloso servidor de Google Studios, en donde pues, este asombroso equipo nos ha dado la oportunidad de presentarles este video. Bueno. Para ello, pues vamos a tener que obviamente utilizar el plugin de FAWE o F Fast Pacing World Edit. Eh, y pues por supuesto eh, World Edit. Eh, ¿Qué vamos a hacer? Pues para empezar con esto, vamos a hacer nuestra selección. Eh, vamos a seleccionar posición 1 y pues... 2, a manera de que abarquemos lo que queremos seleccionar Vamos a dejar este mismo resultado En esta construcción Solo usando comandos Sin que tengamos que poner una sola cosa a mano Vamos a empezar con usar el comando replace El comando replace pues básicamente se sigue de un ID Y muchas veces pues eso es lo único que se hace También podemos hacer replace a una id por otra id así que vamos a usar eso para empezar así que voy a reemplazar el 35.4 por 35 o oh, perdón 155 de esta manera pues estoy haciendo este resultado en menos de un segundo también puedo reemplazar el 35.5 por 98 De esta manera pues logramos añadir esos bloques en cuestión de segundos También podemos um, poner bloques encima de los otros eh, Para ello pues basta con que pongamos el place y el símbolo mayor que o el símbolo menor que Así que voy a volver a seleccionar la posición 2, porque la posición 1 ya la establecí. Y voy a ponerlo acá. Ok, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a poner un Gmask de 0 porque solamente quiero que se me afecte el aire. Ahora voy a reemplazar de encima de la ID 98 con 1.6 o 35 2.3 para que sea más visible para ustedes ahora cuál es el siguiente comando el siguiente comando pues es casi lo mismo solo que en lugar de usarlo así vamos a usar el símbolo menor que así que esto significa que todo lo que esté por debajo de un ID se va a reemplazar con el bloque que nosotros queramos. En mi caso quiero reemplazar por debajo del de bloque 155 con 35.3. Y listo. También otro consejo es que debemos ser muy cuidadosos donde seleccionamos, ya que si seleccionamos más de lo debido... Eh, también nos va a afectar a los demás bloques no solamente nos va a afectar a los bloques que nosotros creamos que nos va a afectar así que voy a dar un undo o undo y voy a dar eh, contract 2 porque quiero que mi selección se a dos bloque entonces oh, perdón tengo que decirle hacia dónde ahora sí el place por debajo creo que debo darle acá ahora sí replace por debajo de 155 con 35.3 de esta manera pues afectamos solo los bloques que queremos ahora qué es lo que sigue eh, también si nosotros queremos pues en este caso voy a usar un gmask de 98 para que cuando yo reemplace dos veces por debajo de 155 es decir me voy a saltar un bloque y voy a reemplazar o sea al poner dos me salto un bloque y debajo del 155 va a poner 35.3 como pueden ver ahora ya no lo puso exactamente abajo porque nos saltamos ese bloque así que debemos ser muy cuidadosos para evitar cometer un error ahora si yo desactivo el Gmask, ven que aunque lo desactive siempre pasa eso. Así que um, yo solamente voy a usar uno y listo. Ahora lo que corresponde es, um, ahora que ya sabemos cómo poner por encima y por debajo, eh, debemos saber cómo poner alrededor de algo bloques. Eh, digamos si yo quiero por encima de este bloque azul, yo necesito poner otro bloque alrededor. Eh, voy a hacer una selección que me abarque el bloque azul. Y voy a poner un GMASK de 0 porque solamente quiero que me afecte el aire que está alrededor de esto. Entonces voy a dar Replace. Para eso vamos a usar esta tilde alrededor de 35.3 con... 82 de esta manera pues estamos añadiendo más detalle a nuestra construcción es algo muy simple lo siguiente que haremos es que ya sabemos cómo reemplazar normal una ID por la otra cómo reemplazar por encima de un bloque por debajo de un bloque y alrededor de un bloque lo que sigue ahora es eh, algo parecido, solo que este no usa tantas reglas. Este simplemente basta con que tengamos una selección. Y con que pongamos el comando este. Overlay y la ID que queremos poner. Voy a usar 41. Como pueden ver, se va a poner un bloque random por encima de cualquiera de los bloques que nosotros tengamos. Este comando no es nada conveniente, así que no les recomiendo usarlo. Así que voy a dar Replace 35.14 por 215. Para ello, pues, obvio debo activar a activar Ahora casi está parecida. Eh, ¿Qué sigue ahora? Vamos a usar un comando un poco más avanzado para hacer este resultado. Eh, lo que haremos es que vamos a reemplazar solamente las... Eh, orillas horizontales o vamos a reemplazar solamente alrededor pero de manera horizontal eh, para ello pues vamos a venir acá y vamos a hacer un cielo de 41 10 o 3 de alto voy a poner top para irme hasta arriba y lo voy a seleccionar posición 1 y Posición 2. Ahora, ¿qué haré? Pues voy a decirle a mi World Edit qué es lo que quiero afectar. Entonces, quiero que me genere una máscara global en los bloques horizontales de la ID en 41, entre 1 a 3 bloques de ancho. Ahora no pasó nada porque solamente es un ID, lo que vamos a hacer es reemplazar con cualquier bloque y nos va a reemplazar pues todos los bloques que están a la eh, Lo podemos dejar solamente a uno, nuestro Jmask, pero siempre nos va a pedir uno, entonces si le damos uno de uno, cuando le demos replace pues no nos va a reemplazar nada. Si le damos 1 de 2, cuando demos replace, nos va a reemplazar menos de lo que esperábamos. Y cuando obviamente le damos 1 de 3, pues nos va a reemplazar todo. Eh, ya no se puede usar de 4. Porque se arruina el comando. Así que si quieren darle más ancho, vamos a tener que repetir el comando replace, una tras otra, tras otra vez, eso es lo que les puedo recomendar, eh, de momento pues eso sería todo respecto al tutorial, espero que les haya gustado y que les sirva mucho, si tienen dudas pues me las pueden hacer saber a través de discord, voy a dejar un link en la descripción para que se logren conectar con el discord oficial de la comunidad de Google Studios en donde pues es probable que estemos brindando consejos, eh, comandos y sobre todo ayuda para los que son nuevos en esto. Una vez más agradecemos a todo el equipo de administración de Google Studios que han estado trabajando muy fuerte estos últimos días para que logremos llevar el contenido a ustedes. Así que nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.